Hola, bienvenidos a otro nuevo video, esta vez vamos a, a, este, a hacer como un tipo de trabajo de, de computación o de escuela Y esta vez lo que quiero hacer es como las características de los personajes de Team Fortress Sí. primero vamos a empezar con el Scout El Scout es un veloz corredor y camorrista con un bate de béisbol Tal vez porque le gusta mucho el béisbol Y una actitud cínica de chupateza o creo que eso dice Eso dice, aquí, creo es muy irrespetuoso, pues la verdad sí <ríe> Y parece creer que puede con todo Pues la verdad no, porque como he visto en mis videos Pues tiene como 150 de vida y pues no creo Aunque definitivamente no es débil Eso pues en parte lo sé Porque pues también puede saltar doble, doble Y pues puede escaparse de cualquier cosa Porque también como va rápido pues así está y ahora pasamos con el Zodier. El Zodier es un enloquecido patriotista. Procede del corazón de los Estados Unidos. Armado y duro de pelear. Pues si ¿sí? no ven que tiene su... su este, su, ¿Cómo se llama? Su... Su su escopetilla o no sé qué. No me acuerdo. Creo que era su escopetilla. Man, o sea, su lanzacohetes y no sé qué tanto trae. El Soldier es una clase altamente versátil para roles de defensa y, y ataque, además es el segundo personaje con más vida de Team Fortress. Achis, achis, no lo sabía, no lo sabía. Es una de las mejores clases para comenzar a familiarizarse con el juego. Pues aunque sí, a mí se me complica bien feos Cuando estoy jugando, pues también este, hay mucho lag. Y también eso hace que pues se me dificulte en parte pues porque como hay mucho lag pues los, los cohetes que cuando yo lanzo pues van medio lentos y eso pues eso es extraño y pues también este en parte hay como partes de, o procedimientos en comunitarios que hay como, como así de aprender este, a, a saltar o a volar con el lanzacohetes aunque así en parte pues te, te hace daño y todo lo demás. Bueno, ahora pasamos con Pyro. El Pyro es un pirómano. pirómano Murmurante de origen indeterminado. Que tiene una pasión ardiente. Pues si se denota, eh. Tiene una pasión ardiente con el lanzallamas. Por todas las cosas relacionadas con el fuego. Como sus lanzallamas. Como se muestra... En mí de Pyro, Pyro parece estar loco y delirante Pues si ¿sí no han visto que tienen su esas gafas de Pyrovisión que te hacen volar como estrellitas y no sé qué tanto. Se pues, parece como de marihuana, ¿no es cierto? <risa> bueno, pues sigamos con el Denoman. Sí, no, Denoman, Denoman, el Denoman. Ah, no, Demoman, Demoman. Ay, no sé cómo se llame. Yo he visto que se llama Demoman, Denoman, pero pues yo le digo Denoman o no sé, como sea. Bueno, eh, Demoman es un bebedor de whisky como los mexicanos, experto en demoliciones, procede del norte de Escocia, uno de los miembros más versátiles del equipo. A pesar de no contar con armas precisas, precisas a largo alcance, como como el ¿cómo se llama? A ver, mijito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No te escuché, no sé, no, no te escuché. ¿Cómo se llama? Sniper, gracias, gracias por decir. Bueno, entonces... Pues, no tiene de largo alcance, eh, Denoman, pero pues al menos lanza como sus bombitas ahí y todo lo demás. Y también como lanza minas o no sé qué tanto tiene. Eh, Denoman tiene un arsenal potente e imprescindible. Ay, predecible. Pues como, pues sí, la verdad, sí, porque pues, eh, cuando estoy jugando, o sea, no, no. Va bien rápido. O sea, le disparas, disparas y después lo matas al otro jugador. Bueno, puede manipular a su provecho. Pues pues sí, la verdad, sí. O sea, manipula todo lo que tiene y todo lo demás. Es un maestro con los explosivos, excelente en combate indirecto. Y cosa well, no, verdad? Y a medio alcance. Eso sí, <ríe> armado con su lanzagranadas, como habíamos dicho, su dan y danza bombas Ok, eso ya lo sé. <ríe> Ahora sigamos con el heavy. El heavy es una inmensa mole procedente de la URSS. Es la clase más pesada y posiblemente la más peligrosa de Team Fortress. Pues, si aparte de que tenga 300 de vida, pues tiene su esa metralletota, así bien, bien pesada. Su metralleta pesada y, y no sé qué tanto. Hay una, creo que se llama Shoy Koi, o no, sé, no no me acuerdo bien cómo se llama, pero hasta lanza, san, lanza fuego. Pero, pues también te, te deja sin armamento. Bueno pues ya pasando de eso, que dice aquí, dotado de la más alta resistencia, pues pues sí, la verdad sí, una ametralladora como lo habíamos dicho antes, como lo habíamos dicho antes el cual lo hace más dentro de caminar pues sí, es que como parte de que está pesada pues también este, se le dificulta caminar con su esa cosota, y también como está bien grandote y medio chonchito pues también, su potencia de disparo es altamente impresionante. Y penetrante, pero también muy impre, imprecisa. Si sí, la verdad es sí, como. No es que como. como se ve ahí sí cuando estás jugando pues ahí disparas y se ve como esa gran. gran.. ¿Cómo se dice? La gran mira, o sea, está bien grandota su mira, no, está bien grandota. Y pues lo único malo es que está expuesto sobre todo a spies y a snipers. Aunque sí cuando juegas con snipers te quitan como, sí pues si llega como hasta el 100% que ya después lo vamos a ver, este pues sí te quitan mucha vida y hasta te puede matar. Si latinas bien también, a veces ni latino. Pasamos al constructor o como se llame, engineer, engineer o algo así, sí. El engineer es un tejado amigable de habla suave. Sí, en parte sí, con una afición por todo lo mecánico Pues si no has visto todo lo que puede construir Este trata de construir y mantener construcciones Que benefician a sus aliados En vez de dedicarse al combate directo Y pues pues sí, la verdad sí O sea, el arma sentinela Que se ha visto que pues es como una arma Que este, que primero lanza Primero lanza, no sé, qué balitas Ya después ya cuando lo subes a nivel 2. Ya ahora es como tipo metralleta. Y ahora ya cuando hasta lo subes a nivel 3. Ya es como, como una cosota bien grandota. Aparte de que te lanza más rápido que la metralleta de Heavy. También lanza mis supermisiles, Pero no, te hacen explotar bien chido. <ríe> y, una, y un dispensador. Pues el dispensador es como para... Para que te ayude a curarte o a sanarte o cuando están en combate El dispensador está como para, pues, para que te dé vida este, automáticamente Y pues tengas como, más, tengas como más armamento Y también los teleportadores que te ayudan como a te, transportarte de un lugar a otro Aunque sí, a veces no sé cómo es que ya se nos... ¿Cómo es que le hacen? De que, O sea, primero lo ponen en tu portada o en tu... Bueno, en tu base. Ponen un teletransportador. Luego, de repente, no sé cómo es que le hacen, pero llegan hasta donde está el otro equipo. O sea, no sé cómo es que le hacen, y no sé cómo es que no lo ven. Pero pues así están las cosas. Está muy amigable. Ahora, después, seguimos con el médico o... Medic. Así. Aquí dice, un hombre teutónico, hombre de medicina con una adhesión más bien tenue a la ética médica. El Medic es no obstante la principal clase curativa. Desde equipo, aunque la pistola de jeringas y el serrucho de Medic no son las mejores armas para el combate directo, normalmente se le puede encontrar en primera línea curando a sus compañeros heridos mientras intenta mantenerse alejado de los problemas. Pues sí, la verdad sí, o sea, el Medic nada más sirve como para estar, como, a, este, recuperando a sus compañeros y todo lo demás. Y también como en MVM, que hoy esta vez no lo vamos a ver porque solo estamos viendo las clases de, de cada, pues, cada persona de juego. Bueno, pues entonces, en MVM eh, nada más es algo rápido de que de ahí te explica de que este pues te ayuda como a... te mejora y todo... hay varias cosas o sea primero te ayuda como... como... como ayudante o curativo o algo así si eres heavy y en parte pues también puedes revivir al equipo cuando se mueren porque aparece ahí como una cosita, una maquinita que si está un médico ahí pues te puede revivir automáticamente y pues así, es como en Fortnite pero no tanto es diferente más bien bueno también el médico pues también este no sé por qué digo mucho pues pero no sé me gusta también este el médico pues hasta ya cuando ya llega como un límite ya hay como una supercarga o sea que te vuelve inmune de cualquier pues de cualquier cosa no o sea, de cualquier bala, homicidio, todo lo que sea, cuchillos, o sea, todo lo que sea. Bueno, ahora ya que terminamos con el médico, vamos a pasar con el sniper. O como yo le digo, el snipero. El sniper es un robusto, inteligente tirador del país perdido de Nueva Zelanda y criado en Australia. El sniper de apellido Mondi, su primer nombre es desconocido. ¿Cómo es que eres desconocido? Aunque se sabe que su nombre de nacimiento de es Mundi, a chihuahuas. Prefer, prefiere elegir sus objetivos desde la distancia. A pesar de que no tiene miedo de ensuciarse las manos si la situación lo requiere. Prefiere esconderse en lugares altos o difíciles de ver. El sniper elimina las clases lentas como Heavy con facilidad. Pues eso es lo que habíamos dicho antes. A pesar de que el sniper tiende a dejarse en batallas porque pues en parte pues no tiene mucha vida eso es lo único que te quiero decir, en parte no tiene mucha vida y pues también es bien difícil de atinarle, no sé cómo es que ya le estoy logrando, pero es bien difícil de atinarle porque o sea en, en el principio desde los principios del tiempo no, ese no en el principio cuando yo empecé a jugar Team Fortress pues no entendía ni más palomas. Entonces pues ya estuve practicando y todo lo demás, aunque sí, la verdad no. Este halladito te aparece como una barrita de que va cargando, cargando, cargando, cargando hasta que llega al 100%. Y entonces eso significa que ya tiene como más potencia lavada a que llegue este, hacia la otra persona. Y pues hace más daño a la otra persona como si eres heavy y tienes 300 de vida pues en total de 100 es como 400 y pues si sí te mata pero pues también este sniper contra sniper pues quien gane pues es mejor porque es mejor quien sepa disparar hacia la cabeza bueno pues pasando del sniper o el snipero vamos con el último de los últimos el spy al que nadie quiere no es cierto el Spy es un procedente de una región indeterminada de Francia que todos son desconocidos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una entusiasta de los trajes elegantes Pues sí se le nota porque pues en todos los... A veces cuando estoy jugando pues hasta tiene kit, su kit de disfraces, ¿no? Inventes Y los cuchillos afilados que se basa en el sigilo Pues sí, a veces, a veces ni te das cuenta y pum, tómalas Te da un cuchillazo en la cabeza, un headshot que utiliza el sigilo y engaño para ayudar al equipo. Usando su gama única de relojes de invisibilidad, pues siempre, eso es parte de bueno. Puede hacerse invisible e incluso fingir su propia muerte, dejando a los opositores desconcertados con la guardia baja. Pues sí, es, es que hay varios relojes, pero solo he visto unos cuantos. Solo he visto como tres. De que, eh, hay uno de que pues te haces invisible por un tiempo Después hay otro que pues se le gasta medio rápido de tiempo de invisibilidad Pero te puedes quedar así como invisible si te quedas pues parado en una parte Y hay otro que pues no sé cómo es que se le hace porque todavía no le entiendo muy bien Que si... pues si de puchas, no sé de qué parte Este... Pues ya te haces como medio rápido y tienes como una ventaja si sí, eso es bueno bueno pues pasando a su kit de disfraces dice que le permite tomar la forma de cualquier clase en cualquier equipo pues su salud pues es muy chiquita pues tiene como 150 de vida y así es y lo único malo pues que se muere muy rápido